Y la muerte no tendrá dominio. Los muertos desnudos serán uno con el hombre en el viento y la luna del oeste. Cuando sus huesos queden limpios y los huesos limpios se consuman, en codo y pie tendrán estrellas. Aunque estén locos serán cuerdos. Aunque se hundan en el mar, volverán a levantarse. Aunque se pierdan los amantes, no se perderá el amor. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Los que yacen hace tiempo en los recodos bajo el mar No morirán así enredados, retorcidos en el potro Cuando sus fibras cedan, atados a una rueda de tortura Aún así no serán despedazados La fe en sus manos se partirá en dos Y los males unicornes les pasarán de largo Cuando todos los cabos estén rotos Ellos no crujirán y la muerte no tendrá dominio y la muerte no tendrá dominio No pueden gritar más en sus oídos las gaviotas O romper ruidosamente las olas en la playa Donde surgió una flor Otra no podrá levantar su cabeza a los golpes de la lluvia Aunque estos personajes estén locos y muertos como clavos Sus cabezas martillarán entre las margaritas Y rompirán al sol hasta que el sol se hunda Y la muerte no tendrá dominio y la muerte no tendrá dominio por Dylan Thomas, magistral.